<risa> Perfecto. Bueno, hola, mira, si presentarte igual que... Yo estudié Administración de Empresas en la UADE. Eh, básicamente estudié algo muy general porque no estaba segura, como creo que la mayoría de la gente, no estaba segura de qué es lo que quería hacer de mi vida. Me veía de un perfil más comercial, marketingero, pero nada, era muy chica y nada, arranqué estudiando Administración y apliqué a la primera pasantía que encontré, que era una pasantía, no era ni siquiera para ni un área ni nada. Me entrevistaron, era para Danone. Eh, la Serenísima, para muchos como la conocen, y entré en marketing, o sea, me dieron perfil de marketing. Y ahí estuve más o menos seis años eh, en marketing, fui creciendo desde pasante a, a brand manager, eh, terminé brand manager de Kazan creme ya la conocen, y yo eh, Después me tomé un año básicamente de sabático para viajar por el mundo, volví. Y estuve poco tiempo en Globo, entré a Globo y después, eh, nada, me llamó un ex Danone, que yo conocía mucho y me quedaba muy bien, que estaba viniendo a lanzar Notco a Argentina, porque es una startup que estaba recién, o sea, tenía dos años en Chile, es una startup chilena, y, y estaba lanzando en Argentina como tercer país, está también en Brasil. Y nada, no, me llamó para que venga a, a dirigir el marketing acá en Argentina. Así que, un gran desafío. Ya voy 10 meses, así que... NotCook es básicamente es una empresa que nació con una pregunta, un propósito de hacer un mundo más sustentable. Matías Muchnick, el CEO, un día se preguntó y dijo, Why not? ¿Por qué no puedo hacer que la industria alimenticia sea más sustentable? ¿Por qué creemos que hay que dejar las cosas como son, no? Porque hoy todo el mundo cree que no se puede hacer más sustentable, sino que tenemos que cambiar los hábitos de las cosas que nosotros consumimos. Entonces, con esa pregunta, él básicamente se propuso sacar al animal de la ecuación de los alimentos. Entonces, ¿cómo hace esto? Hace productos que tienen el mismo sabor, la misma textura, los mismos colores y nutrientes que un producto de origen animal, pero hecho 100% con plantas. Entonces, ¿esto ¿cómo se hace? Básicamente utilizando inteligencia artificial. Nosotros tenemos un algoritmo que llamamos Giuseppe, que lo que hace es descompone a los alimentos de origen animal, a nivel molecular, o sea, es muy específico, y después los hace igual combinando cientos de miles de plantas. Entonces, por ejemplo, tenemos una, una leche, que la llamamos la Not Milk, que tiene arveja, repollo, ananá, acacia. Es una combinación que un ser humano no podría hacerlo. Y eso nos, nos lo propone, nos lo provee el, el algoritmo Giuseppe. En Argentina estamos, o sea, estamos empezando, ya tenemos productos en el interior del país, eh, que ya estamos empezando a comunicar y viendo también más cosas para, hacer, para, para desarrollar el interior pero tenemos las, las oficinas, en realidad estamos todos home office ahora, pero somos 22 personas. O sea, esto es una locura y yo te diría que creo que la mitad entró post-cuarentena. O un poquito menos, ponele que entró post-cuarentena, o sea, todo virtual. Bueno, a ver, es uno de los inversores que tiene NotCo. Hay mucha tendencia, muchas marcas que están creciendo en el mundo del plant-based, porque claramente, más allá de tendencia a nivel moda, es porque realmente la gente, y lo vemos mucho en la juventud, quiere cambiar el mundo son los que están moviendo al mundo. Porque si ellos no te quieren consumir, se están revelando. Lo vemos mucho en los Centennials, que se niegan capaz a comprar una marca porque saben el impacto que genera. Entonces, eso se ve, es tendencia. Y además, lo más importante es que realmente queremos cambiar el mundo porque queremos tener un mundo en el futuro, ¿no? Para nuestros hijos, nuestros nietos, lo que sea. Y bueno, Jeff Bezos. Hay mucha gente a nivel mundial que está invirtiendo en otras marcas. Por ejemplo, Beyond Meat, que está creciendo en Estados Unidos. Impossible Foods hay muchas marcas plant-based porque sabemos que tenemos que cambiar si seguimos consumiendo como consumimos y viviendo como vivimos vamos a destruir el mundo tenemos cuatro categorías de productos ahora en argentina la primera eh, que es la más conocida si crees la Not Mayo que es la mayonesa con la cual se lanzó en Chile después tenemos la Not Milk después tenemos Not Ice Cream eh, que les recomiendo que prueben y ahora se vienen unos lanzamientos muy ricos también <risa> y ahora el nuevo lanzamiento también que ya vemos la locura del éxito que tenemos que hacer que es la not Burger. o sea lanzamos y nos quedamos sin stock tenemos una hamburguesería que le, le mandamos producto de lo que había pedido para un mes y se quedó sin stock en tres días o sea es una locura están creciendo un tipo 80% de lo que eran las plant based que tenían antes tenían hamburguesas en base de plantas diferentes obviamente porque realmente el producto que tenemos hoy y le vamos a mandar para que prueben es una locura. O sea, hay casos que incluso se quejaron preguntando si era realmente hecha base de plantas, porque no lo creían. Y además lo que tiene, o sea, el punto muy importante que tiene es que no está apuntado a veganos o vegetarianos. Es apto para, pero en realidad si queremos cambiar el mundo y el impacto, ellos ya se están cuidando y están cuidando el mundo. Estamos apuntando a lo que nosotros llamamos flexitarianos, que son aproximadamente hoy 45% de la población declara que quiere bajar el consumo animal. Eh, y esos son los que vamos a, a, a hablarles. Yo creo que no es para cualquier persona. Eh, porque yo creo que es, es, a ver, es algo muy desafiante, ¿no? Porque no lo pueden hacer, pero porque tenés que querer hacerlo. Porque requiere muchísima más energía por lo que yo veo. O sea, yo no emprendiendo, pero en esta situación y conociendo a emprendedores, requiere de una energía muy muy fuerte y dar mucho a uno mismo. O sea, uno pensaría que vos tenés mucho más libertades emprendiendo. Mi papá, por ejemplo, es emprendedor. Y vos pensás que podés tener más libertades, que podés darte más, o sea, más tiempo para, para tu vida. Y realmente la energía y la fuerza que le pones no es desde algo negativo, porque también cuando es como tu hijo, es como que te da placer. Pero eh, yo creo que no es para todos. No todos se sienten cómodos. Haciendo eso, hay gente que necesita más estabilidad, pero vuelta, no es algo que porque alguien no lo pueda hacer es, es por algo que de preferencias. Yo creo que todos si quieren ponerse ponerse a aprender lo pueden lograr y ponerse a lucharlo.